Retornamos con las informaciones. Este lunes vence el plazo que ha dado el municipio de Achocaya para que se pueda tener una posición oficial, lo decíamos, a parte de la Alcaldía de La Paz, para que presente el plan de cierre del relleno sanitario de Alpacoma. Los comunarios analizarán en ampliado el martes si le dan plazo al municipio por dos meses más para el uso de este relleno. El lunes la Alcaldía de achocalla señaló que le dio este plazo de cinco días al alcalde para que se pueda presentar ante la gobernación del departamento el plan de cierre. Recordemos que la gobernación ha observado algunos puntos de este plan de cierre, por tanto, tiene que arreglarse en las siguientes horas. Según el informe, las modificaciones a las observaciones realizadas por la gobernación ya han sido presentadas, con lo que se espera se realice dicha ampliación.